Prefiero perder el poco amor que me das A seguir viviendo En un mar de mentiras Pues, es real, ¿no? Hola amigos Bienvenidos a BeLifers Les saluda Ricardo Niño Y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal Esto apenas comienza por favor, quédate hasta el final de este video para que entiendas esta reflexión por completo y lleguemos a una conclusión mutuamente. Nos enamoramos rápidamente. El ser humano tiende a enamorarse en tiempo récord, casi por naturaleza. Cuando encontramos a alguien que hallamos irresistible, sucede una extraña conexión en nuestro cerebro que nos dice ¿es esa persona o no es nadie? Y hace que caigamos directamente en lo que se llama popularmente como un exciso de amor. Que no es más que desarrollar una obsesión por una persona, quedar fascinado o fascinada por su belleza, y perder la noción de la razón al estar cerca de dicho individuo. Sin embargo, así de rápido como ese amor comienza, como inicia ese torbellino de emociones que nos golpea y nos encanta, también puede acabarse en un abrir y cerrar de ojos. Es increíble cómo podemos pasar de estar completamente enamorados a no sentir nada en muy poco tiempo. Y a decir verdad, esto no es un problema. Si fuese tan sencillo, Simplemente nos alejaríamos de esa persona que nos fue tanto alegría como decepción, y seguiríamos delante con nuestra vida. Pero si de verdad fuese fácil, todos lo harían. El problema surge cuando ese amor se termina y solamente queda un apego insano hacia la otra persona. El problema es que quizás por orgullo, por el recuerdo de las cosas bonitas que se vivieron, o por miedo a estar solos, a renunciar a todo lo que se tenía planeado. No nos alejamos, sino que nos quedamos allí, intentando rescatar algo que está claramente perdido. Nos quedamos en un sitio donde no existe un futuro, donde todo se acabó. No terminamos de comprender que todo tiene un inicio y un final, y que por muy hermoso que hayan sido el comienzo y el desenlace, si el final llega, solo se debe aceptar y dejar que la vida continúe con su camino. A veces, por no querer admitir la derrota, seguimos allí, aguantando miserias, siendo tratados como platos de segunda mesa, viviendo de las migajas que nos pueda arrojar la otra persona. Haciendo tiempo en nuestra vida para ese alguien especial, mientras que para nosotros... Solamente nos ven cuando les conviene y, y duele bastante, duele más aún cuando toda nuestra vida gira en torno a esa persona Y tú solo eres un pequeño punto en el espacio para quien supuestamente te ama con locura Y nunca te dejará ir Y sabes que es cierto Nunca te dejará ir Nunca te dejará ir a ser feliz Nunca te dejará ser libre Pero te tengo una noticia no importa que no te deje, no importa lo que la otra persona haga para mantenerte allí. Tú debes rescatar tu propia felicidad. Tú eres quien debe decidir cuándo ser feliz para ti mismo o para ti misma. Si hay algo que todos debemos aprender en nuestra vida es cuándo soltar lo que nos hace daño. Debemos aprender a querernos nosotros mismos, querernos por quienes somos, aprender a estar solos con nuestros pensamientos. A apreciar nuestro tiempo a solas. Eso es importante. Quererse uno mismo es mucho más importante que tener a alguien a tu lado. Que te diga que te quiere y que no sienta absolutamente nada de lo que dice. Que hable soclo de la boca para afuera. Que diga las cosas solo porque con eso logrará que te quedes un tiempo más. Si estás con una persona así, debes saber que el tóxico en la relación eres tú. sí eres tú. Porque simplemente eres quien vuelve una y otra vez a la persona, que en el fondo sabes que te está haciendo muy infeliz. Vuelves al mismo sitio donde sufres con cada día que pasa, pensando en qué puede estar pasando, ahogándote en inseguridades, celos y depresión que son causadas por la misma persona que no te trata como te mereces. No hace de ti una prioridad, te tiene con un simple... con un juego que utiliza para divertirse a su antojo. Te utiliza cuando le provoca y para lo que le provoca. Y luego te da las gracias y se aleja otra vez, diciéndote que eres lo mejor de su vida. Y te quedas completamente satisfecho o satisfecha con sus palabras, sin saber a cuántas personas más se lo puede estar diciendo. Llega un momento en la vida de una persona en el que debe permitirse ser un poco egoísta, ya que debe poner su felicidad antes que la de los demás. No puedes vivir tu vida tratando de complacer a todo el mundo, ni a tus padres, ni familiares, ni amigos, y mucho menos a una pareja que te dice que te ama, pero que te demuestra todo lo contrario. Debemos aprender a darnos nuestro lugar, a ganarnos el respeto de los demás, antes de su aprobación, antes de su cariño. Pueden quererte mucho, pero si no te respetan, ese cariño no sirve de absolutamente nada. No importa que se acabe una relación porque te estás dando tu puesto. Lo que es más, una relación donde no te den tu puesto, donde no te valoren, no es una relación que valga la pena. Y debes salir de allí lo más rápido posible. Claro está que esto no solo se aplica en las parejas. También aplica para supuestas amistades y cada tipo distinto de relación que puedas tener a lo largo de tu vida. Si bien, el impacto se siente más fuerte cuando se trata de una relación amorosa, también puede suceder en una amistad. Solo se buscan para salir de fiesta y que tú pagues, o para que les facilites el trabajo, bien sea de oficina o algo en la universidad. En realidad no importa de dónde sea, muchas personas pueden querer acercarse a ti aparentando tener buenas intenciones, y solo quieren pararse en tus hombros y adueñarse de tu trabajo duro. No tengas miedo a cerrar tu círculo personal, ni a dejar ir a las personas que te detienen de progresar. Al principio dolerá. Creerás que estás haciendo mal y sentirás que perdiste a alguien, pero en realidad solo estás ganando tu libertad. Y es que es así. La libertad de una persona no está en que simplemente esté en la calle, y es, y no, o no esté encarcelado, mejor dicho. Supieras que muchas personas que están bien libres, viven encerradas, encerradas en decepciones, en tristezas. O bien en personas que simplemente no valen la pena. No puedes permitirte estar así por alguien o por algo. Tienes que ser fuerte, tienes que luchar, tienes que salir adelante. Tú mereces tantas cosas bonitas de este mundo. ...que independientemente de lo que sea que estés viviendo... ...nadie te puede fallar... ...porque tú no le fallas a nadie. Nosotros, a veces... ...somos muy inconformes... ...pero lo que sí te digo es que es preferible... ...que pierdas ese amor que te da aquella persona... ...a que vivas en un mar de mentiras... ...a que estés allí triste... A que estés llorando, que estés mal por una persona que no le importa lo que estés pasando. Simplemente le importa lo oportuno. Eso es así. Eso funciona así. En fin. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video acá en v Te quiero pedir que por favor, abajo en los comentarios, me dejes un emoji de una mariposa. De esa manera sabré que has llegado hasta el final y que este contenido te está gustando. Adicional a ello, me gustaría pedirte que por favor me regales un buen like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos algún video a nuestro canal. Muchas gracias. Yo soy Ricardo Niño y esto es BeLifers y yo por ahora me despido pero estoy seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión acá en nuestro canal, en tu canal.